Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad. Somos las protagonistas.